Querido tío o oh tía Tilbert, me llamo Petrunik Vlastominich. Estoy muy contento de que me hayas apatrinado. La vida en erbonias se ahorra mucho mejor desde que empezaste a mandarme los 87 centavos a la semana. Ahora tengo un zapato. Y he recuperado la visión, así que por fin puedo volver a ver el bonito barro de mi patria. Ojalá vengas algún día a verme cuando, tacha uno, las inundaciones, la hambruna, la erupción volcánica, la plaga o la guerra hayan, barra, haya terminado. Un beso, Petru. Petru, el hambre en tu país puede acabar antes de lo que piensas. Comenzaré con una taza de café. Hoy vas a tener que hacerte tú el desayuno. Estoy ocupado inventando una planta híbrida que podría acabar con el hambre en el mundo para siempre. Mm, eso es fascinante. Tomaré dos tiras fritas de esa cosa nueva con patas y café. ¿Crees que dando esos golpes vas a conseguir algo? Esto no es un restaurante. Vale, ahora ya puedes volver a trabajar en ese invento que te hará tan famoso. No hago esto para ser famoso, aunque admito que esa sea una consecuencia inevitable cuando exponga el adelanto más espectacular en la producción alimenticia desde este escuanto. ¿Escuanto? Demostró a unos campesinos que si plantas semillas junto a un pez muerto, éstas crecerán mucho más rápido. ¿Cómo sabes que ese escuanto no estaba intentando plantar un pez? Quizá era demasiado vago para acabar el mismo el agujero. Dogbert... Puede que lo que he creado ponga fin para siempre a los dictados de Malthus... ...y salve a la humanidad de la horrible perspectiva de un futuro sin alimentos. ¿Poner qué a qué y salvar a quién de qué? Lo que he inventado es un nutritivo híbrido... ...que alimentará a millones de personas por unos peniques al día. ¿Quieres verlo? Solo si va bien con la gelatina. He inyectado al núcleo de una semilla de tomate... ...el ADN de una vaca noruega ganadora de varios premios. Y luego le he dado la forma rectangular para que sea más fácil de apilar... Parte vaca, parte tomate. Lo llamo tobacamate. ¿Quieres ser el primero en probarlo? Eso depende de las alternativas. ¿Es ya muy tarde para desenterrar el pez descuento? Quizá deberíamos probarlo con alguien prescindible. ¡Radbear! ¡Desayuno! ¡Ah! ¿Eh? <risa> ¿Vosotros qué? Deberías comer tú primero, para variar. Oh, vale, esto ya me gusta más. Por fin me tratáis como uno más de la familia.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 La hambruna ¿Algún comentario? Creo que esta es la comida más repulsiva que he probado en mi vida la verdad es que me da miedo. Es tan poco apetitoso por tantas razones que es difícil decidir qué criticar primero. Es como Wallis, solo que esto se puede tirar por el váter. Doy gracias a Dios por ser cabezón. ¡A mí me da repelús. ¡Está vivo! Si sacásemos esto al mercado, nos arruinaríamos en una semana. Y eso es decididamente... Mantenerse en el negocio igual a bueno, arruinarse igual a malo. Algo que no queremos. Esperad un momento. ¿Vais a desechar el tobacamate solo porque no es atractivo? A mí me parece bastante lógico, Dilby. Pero es la fuente de alimento perfecta para los países del tercer mundo. Contiene la dosis diaria de vitaminas y minerales necesarios para un adulto. Crece en cualquier parte, no necesita refrigeración. ¡Ja! En dos palabras, Dilby. Fe o... ¿Pero qué más da el aspecto que tenga? Sé de buena tinta que hay un mercado para este producto. No te ofendas, Dilvin, pero lo que los ingenieros sabéis sobre marketing podría caber por una abertura diminuta de una cosita muy pequeña. Bien dicho. ¿Y qué me decís de Elbonia? En Elbonia hay hambruna. Hasta que la CNN no hable de ello en plan hambruna en Elbonia no está pasando. ¿Quiénes somos nosotros para imponer nuestro modo de vida a otras culturas? Estoy seguro de que a cualquier cultura le gusta comer. Supongo que descubriésemos todo un país de supermodelos. ¿Y entonces qué? Esa es la pregunta hipotética más idiota que jamás he oído. La gente siempre dice eso cuando voy ganando una discusión. Dilvin, si dejas que te interrumpa, y sé que lo harás, me parece que habría alguna posibilidad para el tobacapelo. Tobacamate. Eh, tranquilo, chico. Bueno, ese país, Albania, ¿no está en Estados Unidos? Esa suposición denota que tienes eso. Aunque las mías son mucho mejores porque yo las hago todas en verso. Bueno, es igual. Podríamos cultivar esas cosas en Elbonia y luego traerlas aquí como si fueran una importación exótica. Ya sabéis, ese tipo de cosas que regalas cuando no se te ocurre nada mejor. ¿Una cesta de embutido noruego? No entiendo por qué tengo que ir a contabilidad para pedir un aumento del presupuesto para el viaje. Solo voy a Elbonia. Ya sé que parece una especie de castigo arbitrario. ¿Pero? ¿Pero qué? Contabilidad ¿Con quién tengo que hablar para aumentar mi partida para viajes? ¿Partida para viajes? ¿Partida para viajes? ¿Quién te crees que eres? Creo que soy alguien que tiene que viajar a Elbonia por trabajo. ¿Tienes alguna prueba? ¿Prueba? ¿Desde cuándo se necesita una prueba para hacer tu trabajo? ¿Crees que damos dinero a cualquiera que lo pida? ¿Te parezco Santa Claus o qué? No, más bien una especie de criatura repugnante. Gracias, porque ese es el look que busco. ¿Qué le parece si hago el viaje y cuando vuelva le traigo una relación detallada de todas las facturas? ¡Y si no lo nunca! Dejaré precisas instrucciones para que el ejecutor de mi testamento aporte todos los documentos. ¡Muy bien! ¡Firma aquí! Solicitud de usar los kilómetros que llevas acumulados para pagar el viaje. ¿Qué? ¿Eh? ¡Deberías leer a Litra Pequeña! ¡Ah! ¡Qué agradable es tener visitas! El Fruta de barro. Aperitivos de barro. Carne de barro. ¿Dónde está toda esa hambruna? Vamos a preguntar. Perdone, ¿sabe dónde están las zonas de Elbonia destrozadas por la hambruna? ¿Qué significa hambruna? Escasez de alimentos, crisis alimentaria. No sé de qué me hablan. Aquí no pasamos hambre. Yo, por ejemplo, ya he comido cuatro veces hoy. Sí, barro. ¿Lo ha probado? No, gracias. ¡Eh, hey, chocolate! Mejor que el chocolate. Es nutritivo, no engorda y es muy abundante. Puede que nos hayamos equivocado. Están comiendo barro, Wally, ah. vale, barro. Se niegan a admitir el problema. ¿Me puede decir dónde se tomó esta foto? Sí, ese es Petrunik Vlastominitz, el hombre más rico de Elbonia. Su mansión está a un kilómetro en esa dirección. Creo que se confunde. Es el niño que he apadrinado. Todas las semanas le mando 87 centavos. <risa> sí, usted y millones de personas más. <risa> ¿No te parece una vista increíble? Las lodosas llanuras de Elbonia se están convirtiendo en vibrantes campos de tobacamates. Sí, genial. Podemos volver ya al hotel. No siento que estoy de viaje hasta que no mango uno de esos botecitos de champú. Alimentos Petrulli. No tienes otra opción. Eh, mira esto. Tienen de todo. Ensalada, sopa, carne, pescado, caza. Mira la nota de abajo. Dice que todo está hecho a base de barro elbonio. Yo no soy tan exquisito como tú con la comida. Y nuestro último reportaje. 5.000 miembros más de la etnia elbona han dejado hoy el país. Debido a que no hay diferencia entre los miembros de la etnia elbona y los elbonios, no sabemos por qué se van. ¿Qué más ponen? Vamos a ver. Bienvenidos a este lunes fútbol elbonio. El partido está a punto de empezar. <risa> <risa> El partido se ha terminado. Resultado final, hombre tocó el bonio al cero, polluelos de halcón el bonio cero. Ha sido emocionante. Había apostado en ese partido. A continuación los vigilantes del bonio cero. De sí, te importaría darte una vuelta por ahí. No puedo ver los vigilantes de la playa con alguien más en la habitación. ¿Has oído eso? Sí, deberías hacer más ejercicio. ¡Uh! qué rapidez! Los expertos consideran que el tobacamate es el responsable de que el bonio sufra la peor hambruna que se recuerda. Es por culpa del tobacamate. Es una aberración de la naturaleza. Carne y fruta. ¿Dónde se ha visto cosa igual? Ha destruido todo el valor nutritivo de nuestro delicioso barro el bonio. Ahora sabe... A barro. Es incomestible. Huele fatal. Aunque tengo que admitir que se apila muy bien. El éxodo elbonio ha comenzado Los hambrientos elbonios buscan refugio en países vecinos Mientras los pobres elbonios que se quedan aquí están tomando medidas desesperadas Este es el hotel más rico que he comido nunca Tenemos que encontrar al pobrecito Petrunic. Debe de estar asustado e indefenso ¿Sabe dónde se tomó esta foto? Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Torresta. Alimente a un adorable niño hambriento. Tenéis cinco minutos, ¿qué pasa? En primer lugar, me has mentido. Yo creía que eras un pobre niño hambriento, no un pez gordo elbonio. Aunque tengo que admitir que has hecho maravillas con mis 87 centavos a la semana. Gracias. En segundo lugar, vine aquí para ayudar a Elbonia con el cultivo del tobacamate, pero no ha salido como esperaba. En lugar de estabilizar un país inestable, he desestabilizado un país estable. O sea, que más bien todo lo contrario. Sí. Bueno, ¿y qué quieres que haga además de reír? ¡Ja! Bueno, es cierto que el tobacamate sabe a suela de zapato. Pero tiene buena pinta y se apila bien. ¿Y? Bien, como producto alimenticio es un completo desastre. Pero piense en esto. El tobacamate podría ser un fabuloso material de construcción. Podría reconstruir toda la infraestructura del país, crear empleo, fomentar el comercio y relanzar la economía. Pero el tobacamate no es un material de construcción. Deja que lo prueben. Ahora lo es. ¿Cuánto me va a costar esto? Puede reconstruir todo el país por un dólar con 35. Así que yo convencí a Petrunic de que el tobacamate sería un excelente material de construcción. Buen trabajo, Wally. Cuando vuelvas, recuérdame quién eres. Eso está hecho. Y recuérdame por qué te mandé allí y qué hiciste. Vale. Y ya que estás en ello, quizá podrías decirme quién narices soy yo. Veré qué puedo hacer. Eh, eh, ¿Me darán algún tipo de premio no monetario? Veré qué tenemos en objetos perdidos. Me debes una y gorda. Construcciones Petrunik, no tienes otra opción. Vaya, me pregunto si habrán guardado los tobacamates en un almacén con sistema de refrigeración. ¿Por qué? ¿Alguna vez has visto lo que le ocurre a un camello muerto al sol? Esos tobacamates ahora son mitad tomate, mitad carne rancia y además siempre está el tema del fertilizante que le añadí. ¿De qué hablas? Es para mí un gran placer. Aunque no se trate de nada obsceno ni asqueroso, pero de todas formas es un placer hacer entrega a Wally de este premio no monetario. Ajá. ¡Oh, no te lo pongas, Wally! ¡Recuerda! Si el guante te vale, tendrás que marcharte. ¿Soy el único que ve la lógica de ese razonamiento? No me lo voy a poner a shock. Lo colocaré en mi vitrina de trofeos junto con el calcetín y el. Supongo que solo son dos cosas. Sueño con ser algún día merecedor de un regalo de la caja de objetos perdidos. Yo le he echado el ojo a un peine negro. Tranquilos, chicos. Hay suficientes incentivos no monetarios para todos. ¡Ey! ¡Me falta un guante! ¿Te parece que es demasiado ostentoso? Es decir, es mucho para una sola persona No Oye, tenemos que hacer algo sobre lo del Bonia No sé, si gano otro premio quizá pierda mi capacidad para relacionarme con el populacho ¿Gualillo? Oh, ya me está pasando No puedo relacionarme contigo en titulares, el hombre fuerte del Bonia, Petrunik Blastominich, está extorsionando a los países vecinos gracias al despliegue de sus tobacamates de gran alcance, entre los que se incluyen la bomba tobacamate. Según él mismo admite, esto solo lo hace para divertirse, al mismo tiempo que logra relanzar la economía de la nueva superpotencia mundial, El Bonia. Oh, oh. ¿No te dieron el guante Nobel por eso, Oppenheimer? Pues no. Buen trabajo. No es exactamente lo que había imaginado. Oh, sí, claro que sí. Querías poner fin al hambre en Elbonia con los tobacamates. Ahora que los van a usar como armas, lo conseguirás. Felicidades, creo que eres un candidato con posibilidades para el pañuelo usado de honor del Congreso. Si pudiera convencerles de que el tobacamate es para comer, no para matar. Eres un soñador. Pueblo de Elbonia, tenéis que dejar de usar el tobacamate como arma. ¡Ah! Quizá no me habéis entendido bien. He dicho que el tobacamate no fue diseñado y no debería ser usado como arma. ¿Has dicho que el tobacamate no debería ser usado como arma? ¡Sí! ¡Ah! Creo que necesitamos ayuda. Arrojen la Dilmon. Repito, arrojen la Dilmon. ¿Y qué puede hacer mi madre? Eh, ¿Quién tiene el récord mundial en...